Gracias, gracias Carolina, gracias a Fulvio Ay, y gracias a todo el equipo, gracias a la gente que nos hace el favor de vernos cada día. Bien, eh, nuestro tema hoy va a estar centrado en lo que es un pronóstico electoral de lo que a nuestro entender, óigalo bien, a nuestro entender puede suceder el domingo en las elecciones. Nosotros anteriormente al 16 de febrero, habíamos vaticinado que el PLD iba a ganar la mayoría de los municipios a nivel nacional. A raíz de eso, naturalmente ha sucedido un fenómeno social que ha podido cambiar esa percepción. Sin embargo, sin embargo hemos visto que ese fenómeno Básicamente, se focalizó en Luis Abinader. Y yo no podría decirle ahora mismo si eso realmente va a beneficiar de manera... Eh, eh, con un alto porcentaje a los candidatos alcaldes alcalde. Porque es totalmente diferente. Porque cuando usted vota por el presidente, está votando por una representación a nivel nacional. Cuando usted vota por el alcalde y por los regidores... Es una representación más local y ahí es más a la persona tan, eh, que al partido. Y por eso, eh, independientemente de lo que ha sucedido, hoy, con un poquitico menos de porcentaje de lo que yo decía antes, ojo, esto es un pronóstico, no es mi deseo, ¿verdad? Porque ahorita de me, me clavan la... la, la el estigma de PLDista. Yo estoy hablando en función de lo que uno puede estudiar de los, de los números. Hoy yo creo que nueva vez, aunque sea con menor porcentaje de lo que yo esperaba que fuera eh, antes del 16 de febrero, entiendo que el PLD va a volver a ganar la mayoría de los municipios de la República Dominicana. ¿Cuánto es la mayoría? Uno más. Que el, si el PRM va a sacar, por ejemplo, son 158 municipios, y el PRM sacó eh, la mitad, eh, bueno, eh, con uno más que gana el PLD ya es mayoría. Y yo creo que nueva vez el PLD va a ganar la mayoría de los municipios a nivel nacional. Claro, con una cantidad menor, porque es evidente que el PRM va subiendo, y ha subido mucho. Por tanto, donde el PRM tenía, por ejemplo, si a nivel nacional el PRM tenía cinco municipios, ahora va a llegar a 15 o a 20. El PLD va a bajar, naturalmente por el desgaste y por todo esto que ha pasado, pero entiendo entiendo que, es que va a ganar la mayoría, pero eso yo no lo puedo asegurar ahora. Es lo que yo pienso, esa es mi opinión. Y con relación a, a lo del domingo, habrá que esperar los resultados. Y entonces el lunes vendremos a discutirlo y vamos a analizar el fenómeno social que se ha dado. ¿El lunes o el viernes de esa semana? Eh, no, no, el lunes. Porque el ¿El domingo? Ah, bueno, sí, porque ahora, ah, verdad que con boleta. Gracias, Julio, verdad que con boleta cuando el viene a el lunes o cuando viene a el viernes que estamos terminando de contar. Bueno. Pero bien, en San Francisco de Macorís, yo no me atrevo a dar un pronóstico. Porque la cosa está cerrada. Según lo que yo creo, el PRM dice que le lleva... ¿Cuántos puntos, Fulvio? Le llevan... Ahora mismo le está llevando 24 puntos. ¿Cómo? Dice eh, Fulvio que ahora mismo el, el candidato del PRM le está llevando 24 puntos a Miledis. Eso Al, puede aquí, ser aquí, cierto aquí está, o no puede aquí está, aquí está. ser cierto. Aquí está. Eso va, vamos a verlo el domingo. Yo creo que la cosa está cerrada. Yo creo que la cosa está cerrada. Y entonces, ¿dónde eh, está el trabajo? ¿Dónde, ¿Cómo lo vamos a analizar? Israel, colócame ahí la, la fotografía que te mandé de lo que fueron las elecciones en San Francisco de Macorís en el año 2016. Usted dirá, sí, eso es en el 2016. Claro, pero eso es lo que se toma como referencia para usted ver... Eh, por dónde, anda, ¿Por dónde andaba la cosa en ese año y, y los resultados de ahora? En el 2016, vamos a ver, el PLD alcanzó 38,986 votos. Era Juan José Rosario el candidato. Y el PRM, un fenómeno, Alex Díaz, con el PRM consiguió, déjenme ver, eh, 39 mil, no, no, no, espérate aquí, no, 51 mil 903 votos para un 55.20%. Fue una pela lo que le dieron ahí a Juan José Rosario, pero era un fenómeno, Alex Díaz. Era todo el mundo que... Pero tú que, sabes que se dio una situación. ¿Cuál? La de... La, las situaciones internas de ese partido Y que se entiende que hubo Una dirección de que se mandara a votar Sí, por el sí, contrario. claro, claro son Pero, casos pero a, lo que, a lo que me refiero es A que Alex Díaz Podía traer, aquí podían traer Ese día a Jesucristo Y Alex Díaz era un fenómeno Escúchame la comparación, ¿verdad? Era un fenómeno, nadie podía con Alex Díaz, nadie Por eso estaba ahí Entonces, ¿qué yo creo en esta ocasión? Fíjense ustedes ahí que el PRD Sacó 4,679 votos. Mírenlo ahí. El PRD le va a sumar una cantidad mayor al PLD ahora. Si ahí sacaron 4,000, es posible que ellos dupliquen esa cantidad de votos. Eso es un enteleque, ahí no queda, queda nada. Bueno, tú podrás decir, Fulvio, que el PRD es un enteleque, como lo acabas de decir. Ahí no queda nada. Pero yo te puedo asegurar a ti que ellos van a duplicar, y cuidado, y esa cantidad. Te voy a explicar ahora. Ah, okay. Pero por Dios, Israel, Israel, mira, tiene que ponerte aquí para que, para que supervise esto. ¿Para que estienda Fulvio? Sí, no, no, para que supervise esto, ah. por favor. Claro. No, tranquilo. Eh, ¿qué, ¿Qué yo quiero decir con esto? Que ellos llevan dos candidatos a regidores y un candidato a vicealcalde. O sea, que el esfuerzo que antes hizo el PRD... No es el mismo que está haciendo ahora. No es lo mismo, por ejemplo, el, la candidata a vicealcalde de Siquio NG de la Rosa, la señora Tinita, que es una persona muy afable, muy bien, pero no tiene el bagaje político que tiene Jorge Peña en el PRD. No lo tiene. Él le va a sumar más votos a, a Miledi que ella a Siquio. No sé si me, me doy a entender. Igual que la candidata, por ejemplo, a, a, a regidora, Carlin Chabebe, yo me atrevo a asegurar aquí que si no es la más votada de con todos los regidores. Con una inversión así, cualquiera. Bueno, sea con lo que sea. Sea con lo que sea. ¿Te puedo hacer una pregunta? Adelante. Yo no entiendo, yo no entiendo, o sea, cómo es que una persona que se supone que va a servir, que va a hacer un ejercicio o en una función pública, o sea, te hace inversiones prácticamente de millones de pesos cuando tú vas a tener un sueldo, que no va a, tú no lo vas a lograr obtener en todos los años que, que dures pero, ahí trabajando. Pero una pregunta, Carolina. ¿Cómo tú determinas que ella está gastando millones No, pero de yo pesos? no he hablado de ella. Yo dije una persona. Porque tú estás hablando de, de Carolina y ahora mismo. No, no, yo te estoy haciendo una bueno, pregunta. Bueno, eh, pon el a ejemplo de la general. valla que tiene. A nivel general, te hago la pregunta. ¿Son gratis esas valla No, pero tú no sabes. Digo sí, yo, pero... Pero tú tienes la factura, porque digo puede yo, ser pero que hay son, Digo puede yo, ser, pero son miren, gratis. Miren, ¿para que no se llamen a engaño? Por bonita. Pudiera ser que, que ella tenga un amigo... Que, que tiene una impre, una ¿Y podría se ser lo otro también y es lo que le digo pero no eh. la pregunta que te hago es que quiero que me ayude, me responda a ver, porque yo no logro entender ya, no sé por qué tú, tú te ríes no porque te veo que tú te estás riendo es una pregunta humildemente que no no tal vez no tengo la suficiente para en, entender y comprenderlo o sea una persona un candidato a regidor una candidata a regidora que te invierte cientos de miles de pesos o millones de pesos para ir a un puesto de quinta categoría o de cuarta o tercera, tercer nivel, que es un regidor cuando hablamos de jerarquía en los puestos. Pero o sea, esa inversión millonaria... Ya. Esa inversión millonaria, o sea, ¿cómo logran sustentarlo? ¿Cómo logran eh, traerlo hacia sí? O sea, es una bueno, inversión, es un que, deseo es demasiado que para grande. Es de que servir. se está gastando eh, una cantidad, por ejemplo, de millones de pesos, tendría que tener la fuente de eso, pero la, la pregunta, base. No son no vayas ejemplo, vayas son gratis ¿Eh? la cuña de televisión, son gratis no te la cuña de, la de radio, son gratis la pero pantalla. es no te, son gratis pero tú, los vehículos. Esa no la pregunta que yo te estoy haciendo, ¿por qué me, se me está yendo por otro lado? Yo, no o sea, yo simplemente es que, te tú? pregunto, ¿qué es esa inversión? O sea, en base a, a qué es, para qué la que tú? hacen muchos candidatos. Pero que yo no sé, por ejemplo, yo no sé cuánto ha invertido mi lady, ni sé cuánto ha invertido Juan Bos ni, ni sé cuánto ha invertido Siquio, no lo sé, no tengo la base de eso porque no están siendo fiscalizados y al no ser fiscalizados ¿cómo es? yo puedo decir que están ganando 10 es? o están gastando 20, no es? puedo? Entonces, antes, espérate, para, para, para, para no, es una pregunta con mi que se va a ayudar. No, otra <risa> Repito. Es espera, espérate, a ayudar, sí. Okay, sí. Repito. Entiendo, según mi parecer, que el PLD va a volver a ganar la mayoría. En la capital creo que pierde Domingo Contreras porque Carolina es un fenómeno. Un fenómeno es Carolina Medina y creo Mejía. que ella pierde. Mejía. Pe eh, sí, Medi Medi Medina. Medina. Medina. Ah, Carolina Mejía, la hija sí, no, del puerto. Señor. Allá yo creo que está eh, eh, eh, cerrada la cosa, pero creo que Carolina gana allá. Pero entiendo que el PLD va a volver a ganar la mayoría de los municipios. Eso es lo que yo entiendo. Y aquí les repito: con el caso de Miledis, tiene un vicealcalde que le va a sumar muchos votos porque es el presidente del PRD y tiene candidatos a regidores que le van a arrastrar muchos votos. Son todos buenos. Tanto Siquio como la propia Milady son candidatos buenos, son todos buenos. Porque yo aquí no, no, no me prestaría a, a, a, a, Oíste, a denostar Oíste, a nadie. Chino. No, no, yo no me prestaría a denostar a nadie. Ahora, es lo que le estoy diciendo, yo estaba en base al número. Carilin Chabebe le va a sumar muchos votos a Milady y así como los diferentes regidores. Si usted compara, si usted compara candidato por candidato y la dirigencia, por ejemplo, en Víctor Valle, ¿quién gana en Víctor Valle? Y le di es fuerte en Vital Valle. Sí, bueno, en tú, eso es lo que tú dices. Yo, según la información que yo tengo, hay una fortaleza muy grande en las mujeres de Vital Valle. Sí. Y eso es fácil. Y, y, y... El lunes lo veremos. Si gana Siquio, entonces analizaremos qué, qué ganó. Pero si gana Milady, vamos a analizar por qué ganó y cuáles fueron los puntos fuertes. Porque en los colegios electorales se va a saber quién ganó y quién perdió. Sí, sí. Así que no se llamen a engaño yo sigo apostando a lo que yo creo en función de lo que uno puede palpar Qué bueno que lo confirmas porque eh. tenemos algo pendiente yo estaba eh. penada porque sí. dije, bueno, vamos a tener que va ayudarlo la Ey, va Mira, la confirma que vuelve tú, tenés, sí, tú, tú has estado va. calladito